Queridas amigas, siguiendo con nuestra clase de nuestro cubrecilla hongo, vamos a hacer nuestra base del cubrecilla. Esta es la base, esta es la parte de un lado y este es el ¿no? vamos a hacer esto este. así. Para ello vamos a utilizar un juego. juego doble de paño lenzi en esta oportunidad yo voy a usar crema porque la mayoría o sea de mis adornos este van a hacer juego con este color ustedes lo pueden hacer de cualquier color de cualquier tela que tengan ahí a la mano yo siempre este, busco cuáles son las telas que tengo en casa para lo que voy a hacer eh, voy a hacer cuatro cuatro cubrecillas, ¿no? entonces este es un juego de pañolensi en color crema, después voy a usar eh, laminado del mismo color, laminado del mismo color, voy a usar para poder para que tenga consistencia mi, mi base del hongo, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hacer yo. Voy a poner encima y aquí en el laminado es donde voy a marcar yo. Voy a hacer mi marcado. ¿No? A ver, voy a ver que estén juntas. Para poder coser por este lado. Para poder coser por este lado. También puedo utilizar guata, no sé cómo se llama en su país mayormente acá en el Perú yo mayormente utilizo este laminado esto se llama laminado, es una especie de esponja ¿no? delgada, también hay más gruesa y también hay más delgadita pero yo utilizo esta no sé la verdad cuántos medios centímetros debe tener de grosor más o menos pero es la que más uso también como le digo pueden usar guata también pueden usar yute, yute es una tela áspera, pero este eh, también sirve para esto. Y si no tienen, si no encuentran, pueden usar eh, napa o algodón. O hasta también pueden utilizar un cartón. Lo importante es que tenga consistencia y sirva para lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que voy a hacer es marcar, miren ustedes. Marco, lo estoy haciendo con un plumón negro para que ustedes lo puedan apreciar, para que se pueda ver bien el video. Normalmente este color crema lo hago con un lapicero amarillo o con un lapicero o con un lapicero naranja, que ya ustedes saben que siempre utilizo para ello. Miren ustedes, este es el lapicero naranja que lo pueden encontrar en cualquier librería. Tengo aquí librería de su ciudad, sencillamente es un lapicero sencillo y simple de color naranja. Ya ven ustedes, sencillamente hago esto y lo que voy a hacer es, como esto lo voy a coser a máquina, como esto lo voy a coser a máquina, voy a guardar el plumón porque siempre me olvido y lo dejo abierto y se seca. Como lo voy a coser a máquina, amigas lindas, sencillamente voy a coser toda esta parte, ¿no? Todo alrededor, toda esta parte y dejando abierta esta parte de acá. Un lado puede ser o todo, como ustedes gusten, como ustedes deseen. Yo le voy a dejar una parte donde pueda introducir mi mano para poder doblarlo, ¿no? Eso es lo que, lo que hacemos. O de lo contrario, algunas... Cosemos todo y hacemos un pequeño corte acá, damos la vuelta y volvemos a cerrar con punto invisible, pero a veces este eh, se, ve, ¿no? se ve esa costura, entonces eso a mí particularmente a veces no me gusta como queda, salvo que ese lado vaya a quedar en un sitio donde absolutamente se pegue. O no se vea, ahí ya hago un poco más fácil, pero si no como le digo, dejo abierta una parte de acá donde ingresa toda mi mano doy la vuelta y después lo cierro con punto invisible entonces esto de acá lo vamos a coser a máquina también ustedes pueden coserlo con punto festón que me gusta mucho, o el punto atrás ¿no? con el punto atrás es una especie de, eh, ¿cómo se llama? cuando ustedes silvanan lo pueden hacer, si es crema con color dorado rojo este azul como ustedes deseen entonces esto de acá lo, lo vamos a lo vamos a coser miren ustedes acá ya lo cosí acá hemos cosido todo como le digo miren ustedes acá utilizo el lapicero naranja miren ustedes no entonces nosotros hemos cosido no le hemos puesto eh, los eh, los alfileres ¿No? Le hemos puesto los alfileres para que no se mueva nuestra tela, ¿No? le he puesto los alfileres para que no se mueva nuestra tela y lo hemos cosido, ¿no? Algunas, este, cuando recién empieza también lo pueden hilvanar. ¿Por qué yo lo, lo coso de este lado? Para que me sea mi tela corra en la máquina más rápido ¿no? porque si sí, a veces nunca pongan de este lado el lado de que vaya de abajo de, de la máquina porque esto de acá no va a correr pueden hacerlo al revés pueden marcar acá y esto de acá vaya para debajo de, de la máquina de coser pero es preferible yo prefiero hacerlo así para mí me resulta más fácil y más rápido sencillamente le pongo los alfileres hasta donde voy a coser para que no se me mueva la tela, para que no se me mueva la tela. Utilizo unos alfileres bien delgaditos para poder este pasar la costura encima de los alfileres, ¿no? y así es donde yo coso más más fácil. ¿no? no se me mueve la tela y ahí con toda tranquilidad coso. Estos alfileres son bien filudos que a veces me paro pinchando yo la mano entonces amigas miren ustedes acá ya lo hemos cosido y como les dije dejo yo esta parte abierta para poder para poder voltearlo y después de ahí lo hago con el punto festón una cosita más para poder voltear siempre que hay curvas o tienen ustedes puntas tenemos que hacer los piquetes que siempre les digo, los piquetes, acuérdense, los piquetes, hacer los piquetes, ¿para qué hacemos los piquetes? para que al momento de voltear no esté arrugada la tela y esto se pueda voltear, siempre teniendo cuidado que no vayan a romper la costura, que no vayan a cortar la costura, siempre, ¿no? sobre todo en las curvas, Mientras más curvas tengan, ustedes tienen que hacer estos piquetes y ya con facilidad, miren ustedes, miren cómo se abre, y entonces esto al momento de voltear ya queda mejor, queda liso. Y las puntas, no lo que terminan así en puntas, sencillamente cortar teniendo por supuesto cuidado, cortar esa punta para que, para que al momento de voltear esto de acá no se haga una pelota y no se pueda este doblar bien. Entonces, sencillamente yo meto la mano por aquí. Meto la mano por aquí. Miren ustedes, jalo. Voy a tener un poquito de, voy a hacer un poquito de esfuerzo, pero lo voy a poder voltear. ¿no? Lo voy a poder voltear. Miren ustedes, ¿ves? lo volteamos y ya nos, nos queda nos queda así y acá ya está volteado miren ustedes cómo queda esta parte de acá ven ustedes y la punta también no nos, nos agenciamos de algo para poder este marcar bien ¿no? ustedes lo planchan bonito todo alrededor de la costura y si gustan algunas pueden hacerlo, coserlo por encima. Esta vez no, no deseo coserlo porque así me va a venir mejor. Entonces sencillamente acá lo que hacen ustedes es cortan un poquito el exceso de, de laminado. En, en este caso yo he usado laminado. Corto un poquito porque excede, ¿no? excede la costura. Entonces para que sea más fácil coser también retiro el exceso para que esté miren ustedes y sencillamente esto de acá lo cierro lo cierro con agarro una aguja le pongo hilo del mismo color si ustedes desean o un color blanco y sencillamente lo voy a cerrar veo por cuál lado se va, va a quedar más más bonito sencillamente doblo no doblo y le tengo que hacer el miren ustedes sigo acá la última costura sigo acá la última costura a ver ustedes por dentro pierdo por dentro el pierdo por dentro lo que hemos amarrado hago siempre mi lazada para evitar que se me salga el hilo ya saben ustedes siempre tengan esa costumbre y sencillamente lo que voy a hacer es el punto invisible como es uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo no pongan el hilo muy grande para que no se les para que no se les ven ustedes vamos cerrando miren para que no se les enrede entonces sencillamente es como si estuvieran cosiendo a máquina solamente que lo están haciendo a mano uno arriba uno abajo para que puedan jalar y su costura quede totalmente invisible van jalando conforme van terminando ¿no? van jalando una arriba uno abajo uno arriba así hasta terminar todo amigas lindas ¿no? miren ustedes esto va a quedar así entonces una vez que ya termina queda así lo voltean, hacen todo, no volteado, va a quedar todo cerradito y no se va a ver. Miren ustedes cuando jalamos, porque le dicen punto invisible porque no se nota. Entonces amigas lindas, este ha sido la base del cubrecillas hongo. Cerramos con tranquilidad, ustedes ya con tranquilidad en su casa, no y entonces acá le vamos a poner el sombrero que ya hicimos y en la siguiente clase vamos a hacer el espaldar. El espaldar vamos a hacer en la siguiente clase, amigas lindas. Entonces, aquí hemos terminado. Aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr el día de hoy, en este momento hemos hecho la base del cubrecilla songo. Chao.